Hoy, Neto, la primera información, ustedes saben que siempre se hacen virales los, lo, los, letreros y las series de, de, sin, ¿cómo es? de serie cincuenta y seis. Serie cincuenta y seis punto com. com. Eh, Neto, eh. Yo no lo he D visto. Dile que, te, no, que tú tienes que verlo porque vive en Estados Unidos. Yo digo, el letrero vive en Estados Unidos. No, no, yo, yo, que, no, que no lo he visto. Ah, estado. yo a grabar a él, el, doy una no, página. No, no, no, eh. El letrero. ¿No, ¿Por que Neto no le gusta llevar los popis? No, los papis son míos, tú sabes. a ver si buscan la foto, los muchachos. Lo ahí está, Neto, la, la foto Un de. Un pueblo que elige corrupto no es víctima, sino cómplice. ¿Qué tú opinas de eso, Neto? Que estás bien el mensaje. <risa> <risa> Dijo la verdad. En este país hay demasiado cómplice. <risa> Porque, Neto, vota todo y todo, eh. mm. votan todito. Todo. Tienen 20 años siendo cómplice. Mm. Ya, ya, ya te di ahí. No, no, Serie 56 se ha pegado para el letrero. Ha pegado para no, pa el letrero. Sí, sí ha pegado para el letrero ahí. Se caracteriza por eso. porque... Sí, sí, llama la atención con llama su la letrero. Atención, hasta que me ponga a mí ahí, ahí. Sí, ¿cómo así? Sí, como que me ponga a mí un día ahí que le salga ahí. <risa> papá, pa, pa, tarea. Eh, es verdad, tiene que poner un letrero, atención a los de Serie 56.com. Tiene que poner a Neto Flow. Sí, así mismo. Ahí ponga, de ladito ahí, pa, de lado. Papá. Pa. La, gente, la gente se quita. San Francisco Macorís, tierra. Pa de papá, papá ay ay ay mira no no no las redes se queman se queman no es más yo sé que hay gente que, que no aguanta y va y lo quita de noche en caramba <risa> que, que no te atrevas a serie 56 no, mira, no pero le vamos a mandar mensajes mira, ser, te voy a decir una cosa atención a un chile serie 56 el, los letreros tan duros y todo pero si tú pones un letero con esto flow, no dura un día que no, lo mandan a bajar. Los tigres van y lo quitan, de, de maldad van y lo quitan. Entonces Neto estamos. sí, Neto entiendo? sí, y yo no. ¿Tú entiendes? Bailo, que... No, pues tú caes bien, porque tú te pones una camisita, de esa bonita que tú tienes. Pero yo, los tigres, ¿y cómo es eso? Que ese muchacho está ahí arriba. Tú sabes que es difícil, así, la reali es la realidad. Vamos a ver si la gente puede llamar a 809-725. ¿Está usted de acuerdo con ese letrero? No, con ese letrero. <risa> ah, y también si está de acuerdo. Sí. Si está de acuerdo, que pongan en, en ese letrero a Neto. A que hagan un, un, un letrero eh, de sí, Neto. Sí, Pro. sí. A, a, abajo, ahí. Pongan la imagen ahí para que la gente esté. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando en el letrero? Mira, José Luis está loco por apiarlo. Oye, Jorge Luis quiere quitarlo. Porque no es negocio. <risa> Mira, ve lo que tiene. Mira. Contacto 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con ese letrero? <ríe> Óyeme, hay gente que está loco, me va a pie el letrero. Mira, muchachos. <ríe> <ríe> <partido>? La gente... <ríe> <ríe> <ríe> ¡Atención! No, porque todos los letreros de, de, de 656 le cambian a, a, a todo el mundo bien. Pero ya ahorita por ese letrero, vienen ahorita fanáticos, Iván, y se atreven a, a, a romper los ojos. ¿En serio? ¡Oyeme! No, o poner un encine abajo. Dan para eso. Pónganle guachimane, <risa> o ponerle un nombre de una gente. <risa> atención, sí. atención. Atención a los muchachos. Contraten uno que lo esté velando ahí el letrero. <risa> porque vienen, fue, fue, fue. Pues la mañana tempranito, ¿eh? Y lo tumban y lo tumban después después todo pique. No, no, no, no, pero vamos a hacer 50 ahorita en las redes. ¿Está usted de acuerdo que ponga <risa> una foto de papá sí, una foto de Neto Flow. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le gustaría más? Esa foto la foto de Neto Flow también sí. puede ser posible, ¿eh? Para que Michelle, eh, los muchachos de donde serie 56, no le gusta le dicen mucho el nombre, y vaina. Ya lo vi. Ya no se te fue. <risa> se me fue. <risa> Que lo pongan el entero ahí, pongan a Neto Flow ahí. Eh. Sí, vamos, vamos a hacer eso en las redes. ¿Cuál, ¿no? ¿cuál, cuál entero le gustaría más? ¿El de Neto Flow o, o ese? No, pues también, voy a... Eh. O se puede fusionar. El, poner el mensaje mensaje loco. Abajo. <risa> se puede fusionar también. Poner, poner está loco, abajo. Eh. Está loco, Luis, que tiene el letrero. <risa> es loco que está aquí en el entero. No va no, vamos a hacerlo eso ahorita. Además, además tengo una, una vuelta. Joder Luis, vamos a tirar eso en las redes ahorita. está usted de acuerdo que pongan a Papá Tarima en ese letrero? No. Eh, ahorita la gente de las redes sociales te comentan abajo. Es que está dentro de uno, parte de eso, Todos los fanáticos de Neto Flow y el like de Neto Flow van a crear Neto Flow ahí. Sí, es verdad. Van a quedar Neto Flow ahí. Eh, pero en, que ahí estamos hablando de otra cosa, eh. Eh, es verdad. De, no, no, no, de qué está que están hablando ahí. Pablo con las. <risa>